Taca, taca, taca, para reír y llorar En este mundo Para reír y llorar Todo En esta vida Para reír y llorar ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta! A todas las mamás de Bolivia, a las mamás mineras, ¡Ay, para Catua!